¿Qué vas a diseñar vos, para tu celular? ¿no? La aplicación. ¿Y te van a servir para qué? Para ubicarles en la calle. No para no ser tan fácil. Ya estamos en educación especial, muchos chicos son acompañados y creemos que nuestros egresados tienen que poder manejarse solos en la calle. La aplicación se llama Mis Lugares, con, con botones diseñados por los chicos, pensados por los chicos hasta en los colores

para poder, en caso de que se baje mal del colectivo, o el colectivo se desvió, decir, este es mi camino, yo estoy acá. Teníamos anécdotas de ir a buscar a alumnos a la calle porque, por ejemplo, el colectivo cambió su recorrido y no sabían dónde, para dónde ir, entonces

nos sentamos a pensar que nuestros alumnos deberían poder comprender estos caminos de otra manera, vivirlos de otra manera, pensar en ellos en la calle como ciudadanos. Empezamos a pensar que podemos crear calles acá, entonces los empezamos a trabajar acá adentro, a puerta cerrada, en un lugar conocido, con calles creadas por ellos que tenían otro sentido

el sentido de la risa, el sentido de lo que ellos les generaba a cada espacio. Y pudieron armar recorridos en donde se mandaban por mensajes de WhatsApp. Algunos estábamos en un lado, otros estaban en otro y nos mandábamos indicaciones para después trabajar sí, el mapa, lo más cercano a la escuela. Y de ese mapa hicimos nuestra maqueta. Pudimos salir a la calle, empezar a hacer nuestras primeras salidas y volver a la maqueta y mirarla y decir, claro, acá está este edificio.

Hola. ¿A dónde estás yendo? Próxima. Es ¿A qué estación? ¿Qué no? ¿Hospitales? ¿Hospitales, sí? ¿A hospitales? ¿A hospitales? Sí. ¿Vamos a hospitales, Lucas? No sé, señor <ríe> Después de salir en grupo, empezamos a viajar, a trasladarnos, a manejar la sube, como pido un boleto. Y de ahí, el Google Maps siempre nos acompañó. Porque antes de salir, trabajábamos pensando y planificando el recorrido.

Volar a la izquierda, a caminar dos cuadras, eh, cómo van los autos. Palabras que ponemos nosotros, sentidos que ponemos los adultos y que ellos todavía no tienen. Entonces no sé si hacer hincapié en que traten de respetar eso o dejar a ver qué hacen con los audios. ¿Y si hacemos como una, mezcla, una integración de esas dos cosas? Eh, está bien, dejaríamos que lo hagan y ahí le, lo resignificaríamos eh, con ellos y le damos un código no, social. No, no. eh, ¿Caminaste para dónde?

Primero hicimos recorridos más simples por el barrio. Los chicos grabaron audios, dándose indicaciones a ellos mismos eh, para que luego apareciera en el mapa. Sacaron fotos de lugares estratégicos para que les quedara en el mapa como puntos de referencia. La cero, después,

la Rioja. Bien, ¿quieren sacar? ¿Le fotos? Sí, están sacando. ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Me parece que es importante grabar. Recién entramos al parque Patricio. Llegamos a la fuente y ahora giramos hacia la derecha. Yo veo un suple. ¿eh? Muy bien. Un no, <ríe> no importa.

Poco a poco van tomando confianza y lo van haciendo. Y ahora están más sueltos y lo pueden hacer con más ganas. A mí me parece que van a flashear cuando escuchan los audios en la aplicación. Estamos haciendo una piccolación para guiarnos de la calle. Le pusimos fotos de un familiar, en la, un número de la, de la escuela es policía y dos

celular de un familiar así. y también fuimos haciendo el mapa y la parada y vamos a ponerle ahora las imágenes y todo eso. Junto con la facilitadora eh, y también con Nahuel empezamos a revisar y a trabajar ya en las computadoras. Empezaron a volcar esta información y a diseñar la aplicación.

Creo que busquemos en el mapa la parada? La... Vamos a mis recorridos ¿Dónde era que paraba el 150? Estamos bien, ¿no? Si sí, lo achicamos esto, le cambiamos un poco la altura Esta es la parada del 150 Perfecto Porque donde él se va a subir, él se va O sea que él baja acá A donde vos subís yo bajo

¿Qué imagen están creando ustedes? Una casa. Una casa. ¿Para qué parte? Para, ¿Para mi ¿Ustedes qué están creando? Para <risa> mis teléfonos. Eh, la aplicación se llama Mis Lugares. Va a tener diferentes botones diseñados por los chicos, pensados por los chicos hasta en los colores. En mis datos personales va a tener eh, la dirección de la escuela que van a ir, la dirección de la casa.

La familia, datos personales de la familia, mis teléfonos, se lleva los teléfonos de emergencia. En mis recorridos va a aparecer el mapa que va a ser tomado de Google Maps, pero que ya está intervenido porque ellos pudieron salir a la calle a hacer ese recorrido. Tomamos esas fotos, esos audios que antes mencionábamos, para poder, en caso de que se desvió, poder recalcular

van a poder tocar el botón de mis recorridos, va a tener ya marcado el recorrido y va a marcarle también a dónde está. Que ellos hayan sido los creadores, creo que es lo que más rescato de esto. Cómo ellos encontraron otras posibilidades y otras formas de llegar al mismo al producto. Los convocó mucho esta actividad. Los convocó por fuera de la cuestión de la tarea escolar.

O sea, esta propuesta nos hizo mm, posibilitar a los chicos esto, encontrarse con una computadora, con un celular y no hacer siempre lo mismo y crear ellos otra historia. ¿Está bueno crear tu propia aplicación? ¿Por qué? Porque se siente bien que la aplicación que hiciste la usen otros chicos.